Buenos días a todos y a todas de nuevo. Eh, digamos que este momento está pensado como un encuentro eh, y creo que ese es eh, precisamente el sentido profundo de la poesía, claro, el encuentro humano. Eh, yo he preparado para esta sesión un pequeño texto que no, no sé muy bien lo que es, eh, pero creo que en el fondo es una pequeña presentación para luego dar paso a ese encuentro humano eh, y al diálogo y que podáis bueno, pues, preguntarme lo que, lo que queráis y que tengamos ese, ese momento íntimo. ¿no? Eh, yo quiero agradecer de nuevo eh, la, la invitación a, a participar en este foro y en especial a Xi'an que en este momento andará por ahí ocupándose de otros menesteres y, que, y que, bueno, que estuvo atento en todo momento ¿no? a las necesidades que podíamos tener para, para estar hoy aquí. Y quiero agradecer también muy especialmente al público de ayer, eh, porque bueno, para mí el recital fue eh, intenso eh, y emocionante porque veía la emoción enfrente y yo estaba diciendo que la poesía es ante todo emoción y yo creo que bueno, hubo ahí un, un hilo ¿no? de comunicación profunda, ese hilo humano y, y bueno, quería pues, agradecer ¿eh? ese momento tan especial de ayer. Eh, bueno, yo, me pidieron un título para, bueno, para este encuentro y lo primero que se me vino a la cabeza fue un papagayo, que es el papagayo de Humboldt, y os voy a contar, os voy a leer, porque lo he traído escrito para que no se me olvide nada, os voy a leer esa historia del papagayo de Humboldt y qué tiene que ver conmigo un papagayo de un naturalista prusiano eh, del siglo XVIII. Pues, la última niña de aldea o la pequeña poeta y el papagayo de Humboldt. En el último año del siglo XVIII llegó el naturalista Alexander von Humboldt a las tierras del Nuevo Mundo para estudiar la completud poética, el todo de la maravilla, desde un gusano hasta el análisis químico de los volcanes de aire tropicales. Y en una de sus expediciones por el río Orinoco, Humboldt encontró un papagayo al que escuchó hablar en una lengua indescifrable. El ave era el trofeo de una guerra librada entre dos tribus y las palabras que pronunciaba pertenecían al idioma del pueblo exterminado. El papagayo era, pues, el último superviviente de aquella tribu vencida, era el último hablante de la lengua de los atures. Humboldt, que compró el papagayo, era sin duda un poeta. El papagayo también. Ninguno de los dos escribió versos porque la mirada poética pertenece no al dominio de lo literario, sino al dominio de la vida. Yo fui una niña sin libros, criada en una casa humildísima de labradores del fin del mundo, con el lamento de siete ovejas debajo de mi cuarto y el gemir de una vaca a punto de parir. No teníamos ni siquiera el diccionario del idioma dominante. Pensábamos que la cultura estaba, por lo tanto, fuera de casa, en algún lugar ajeno a nosotros, casi extranjero, y creí firmemente que una biblioteca era una alegoría de algo mayor, casi infinito. Pero en realidad ningún libro es capaz de explicar el universo, porque no hay símbolo, alegoría ni metáfora totalizadores. Yo supe entonces que solamente atoparía la verdad definitiva en la materia, en la tierra que me rodeaba y pisaba, o en ti. Vi poco a poco extinguirse aquella tribu mía, que cogía la tierra con las manos y conocía en profundidad el lenguaje arcano de una nube o de un grano de trigo en gallego y en mi zona, eh, dialectalmente decimos grau, un grau de trigo. Y a mí siempre me gusta pensar que ese grau de trigo es el grau de belleza, de belleza que podemos soportar. Fui la última niña y tengo 47 años, fui la última niña nacida en aquellos caminos llenos de barro y boñigas, conmocionada por la belleza de las ancianas y el, agua, y el agua turbia de la laguna donde lavábamos a mano con jabón que no hacía espuma, hecho en casa con grasa animal, sosa cáustica y una gota sutil de amor. En aquella poza rodeadas de lagartijas y serpientes que venían a beber a la humedad. Yo sabía que era igual que la raíz del sauce que sentía latir en mi corazoncito de niña de tres años. Extasiada, veo a mi madre subiendo aquella costa con la tinaja de ropa mojada en la cabeza, sobre una ruedecilla hecha de helechos el enorme peso del trabajo cotidiano, invisible, que le destrozó las vértebras. Mi cariati de mamá, amor sensible, sintiendo con todos los sentidos. Guardo las palabras de aquella tribu pobre en mi lengua, que solo puede ser materna. Ejerzo, por lo tanto, la poesía por amor. Aquel mundo extinto que perdió la guerra contra una tribu invisible, un poder policéntrico que hablaba, eso sí, la lengua de un Estado. Guardo los aperos de labranza como un material sintáctico y acaricio un arado como se si acaricia una metáfora frágil, la última voz del papagayo que contempla a su pueblo en su memoria con toda la lucidez del amor. Un himno fonético surge de la nada y sé que la revelación, la revelación poética, desvela lo más real desde el irracionalismo. Sé que la poesía precede o antecede al poema y que es condición esencial para su existencia. Sin amor no hay creación. Y por eso sé, con, con el poeta Joseph Brodsky, que la poesía no es una forma de entretenimiento, y en ni a cierto modo, ni siquiera una forma de arte, sino nuestra meta antropológica y genética, nuestro faro lingüístico y de evolución. Me sitúo, pues, en esa extrema condición poética y en la consciente marginalidad de la condición del papagayo de Humboldt, hablante, en el final de la tierra y en el final de una cultura. Allí, donde tengo tres gallinas blancas y un gallo negro en el fondo de la conciencia. Les voy a abrir eh, la portezuela eh, con, con la seguridad de ser ese también un gesto epigonal. Meto la mano en una pequeña olla de porcelana picada por el tiempo para darles de comer, la olla donde mi madre depositó durante 50 años el cereal y el infinito. Tengo tres pitas blancas e un galo negro no fondo de conciencia. Voy a abrir de mañacedo, y e mientras descenden por la pequeña escada de madera, chea de cagallón mofo, sitúo en el no centro de un poema imaginista, inmóvil, verde, extasiada por lo frescor y a memoria condensada, en una potiña coqueada de latón, donde mi ñamay depositó desde hay más de 50 años. O restos de comida, o grau, yo infinito. Después entro no en el y apalpo en la oscuridad, o cheiro a plumas, a calor dos ovos acabados de poner en trapalla do culeiro. Compre toda una vida, para aprender o gesto delicado e firme a un tiempo, para colgelos sin que escachen, e se bote a perder un milagre composto por un miligramo de zinc e cinco de magnesio. Entre junio e outubro, Aspitas experimentan a estación muda. Atentas únicamente o fragmento de eternidad de que les tocó vivir esta mañá, aquí, mientras les abro a porteliña que con fonética de ave a su afame, a naturaleza omnívora do ser que come todo. A veces, tras la lluvia, saen a buscar vermes se patican alrededor de la carretilla vermella na perfecta armonía en que as dispón o poema de William Carlos Williams. Anoitada regreso allí. Cerro as antes de poñerse o sol para que no as coma o zorro y as plumas no fiquen en suspenso como quedan o restos da linguaaxe o final do amor. Cuando cerro galiñeiro enuncio a inmanencia. En un sucede nada más que o feito deu de cerrar o galiñeiro, pero mientras despecho aporta asáltame a revelación do embrión, que o tercero día ya ten sistema circulatorio que puede verse o trasluz y absorbe o calcio da casca para formar o esqueleto. Tantas cosas dependen de tres pitas blancas e un galo negro. Atraveso con emoción la verja hecha con un viejo somier en la lección fundamental del reciclaje que procede de la necesidad y de la miseria. Mi abuelo materno rehacía el mundo con todo tipo de pequeños hierros, engranajes reutilizados mil veces, cuya procedencia se perdía en la memoria. Una vez, le arregló el reloj al cura, utilizando para sustituir una pequeña tuerca extraviada la punta de un tojo. Y el reloj siguió dando las doce en punto a las doce en punto. Yo vivía fascinada entre las arandelas del casucho de aquel ingeniero popular bondadosísimo, cuyos ojos azules heredé, aunque los míos son castaños. Ver desde la transparencia, la cuestión esencial es siempre la mirada. Un día cae oye un corno a una vaca. Meu pai aproveitó uno como se aproveita todo cuando no hay nada. Elevaba o pendurado do cinto por lo camino de Alaga, con elegancia eterna de una folla de carballo, do corpo nu de Jean Eviterne, pintado por Modigliani. Levaba dentro una pedra para picar a Gadaña, si Ophío se desaguzaba, después de tres horas segando herba, con movimiento binario, de quien fai un pareado por la fresca o amor no prado de lamelas melas o amor no prado. Alguén hoy se miraría como a quien hoy las máscaras africanas no marché de puce, pero eu ben sei la función sagrada de que útil, un tapón que fai de potiña, un sufixo afectivo para botar un remendo a un lexema simple, a punta de un tocho para arrancar o mecanismo de un reloj, o esta rima interna para picar a Gadaña do meu Pai, que vai no otro mundo segar por trás da vida. Igual que eu falo agora con ves da lengua, e vou dentro de mim a picar esta palabra, hasta que corte o real que me aparta de ti, porque eu sei muy bien da función sagrada do que é útil. Sentí el peso del corazón del papagayo desde muy niña, subida al remolque, colocando la hierba, yendo a pedir el fermento del pan a los vecinos, intercambiando una lechuga por unos higos, vaciando la cesta de las patatas en los sacos de grandes o pequeñas, volviendo de la fiesta, tirando por las patas de un ternero, Dándole un biberón a un corderito con una vieja botella de cerveza Yendo con las vacas al prado Viendo desaparecer y cerrarse para siempre el camino de la fuente Viendo secar el negrillo comunal del campo E irse su sombra al otro mundo Sentí el peso del corazón del papagayo Viendo cerrarse para siempre la puerta de las casas de mis vecinos A casa de Regengo a de Casumira, a de Caetano, a de Benitiño, a de Remigio y a de Chiquet. Lo sentí mientras vaciaba el último trigo en el arca y lo sentí como un cataclismo el día que enterré a mi padre. Desde niña sentí la llegada inminente del colapso comunal anunciada por mil señales desde antes de haber nacido como aquellos del tapiz Normando de Bayeux contemplando en el año 1000 el cometa, mientras en el hilo bordado de ese tapiz puede leerse Istis Mirant stella". También yo observaba las estrellas con el asombro de quien en el futuro será madre y llevará en su vientre a la luna. Todo mi cuerpo pedía la palabra para narrar aquel mundo, porque contarlo era, en cierto modo, mantenerlo vivo. Fui criada durante años por una mujer que amaba con pasión el pasado porque también ella había sido criada por su anciana abuela y sin nostalgia pero con digna defensa de sus gentes narraba el hambre y los padecimientos de la durísima vida transmutada en memoria de la pobreza y concluía siempre, esos tiempos que no volvan». Así que sin el asomo folclórico del «viva antes» que solo puede pronunciar quien contempla desde el presente privilegiado un fósil cultural, mi tía me hablaba del folión, de la miseria, de la fiesta y del frío, de la polaina del pasado, de la capa de terciopelo de mi bisabuelo que dio en tiempos de la guerra civil tela para tres abrigos, del hilado de la lana y de las castañas, de la carencia y del sueño. Del linde sagrado que marcaba los surcos de patatas necesarios para mantener una familia. Y del ferrado que medía, como bien dice mi amigo arquitecto Antonio de Vega, que medía hidratos de carbono con los que alimentar a los hijos. Hablaba mi tía de un pueblo que para dejar atrás la miseria acabó necesariamente por dejarse a sí mismo atrás. Yo estaba una mañana del mes de mayo en la carretera esperando el autobús que me llevaría a la escuela. Tenía siete años y sé perfectamente a qué olía la brisa y la parábola que describió una mariposa amarilla como un limón verde pasando junto a mí. Han pasado 40 años desde aquel día y casi puedo cantar el canon de perros, ovejas, pájaros, insectos, tractores y voz humana de aquel instante. Casi sería capaz de reproducir el sentimiento polipétalo que me invadió y que me hizo llorar justo antes de que el autocar llegase y yo subiese con mi ropita limpia y un ramo de rosas en la mano para la maestra. A veces regreso al íntimo castañal de Val de Muller, y puedo todavía verme dentro del tronco abierto del castaño donde tantas veces me interné para escribir y sentir cerrando los ojitos. Y siento el viento y el canto polifónico del Picapinos, del Mirlo y del Pinzón cuarenta años después, transmitiendo un milagro ornitológico y las formas más elevadas de la conciencia con alas. Sé entonces que no camino por los lindes de la literatura, sino que me interno en la biopoesía, quizás el último reducto ético en el que el amor, ya os lo decía ayer, es la única y verdadera energía limpia. La pequeña poeta amaba la arqueopoesía, buscaba el fragmento que habla, amaba las ruinas, procuraba el significado de un lexema de hueso datado con carbono 14 y mucho amor. Y aprendí a hablar dos veces. La primera, la manzana decía manzana. La segunda, aprendí necesariamente a ir al más allá de la lengua para hablar con mi pueblo espectral. Vivo, eso sí, en la dignísima memoria de la alta cultura analfabeta de la que vengo. Por mí pasa su porción de infinito y hablo como el pequeño papagayo las últimas palabras de su tribu. Blues, do morto, que fai ruido. Lleva dos citas, la primera de la canción, la llorona. Llorona, llévame al río, que hay muertos que no hacen ruido. Llorona, y es más triste su pena y la otra es una cita de Juan Gelman Por cada hombre pasa una porción de infinito y con este texto pues, eh, cierro esta parte de la intervención y ya hablamos <risa> Blues do morto que fai ruido Hay mortos que non fan ruido Eva y suachubia du autónoma y se abrandando a su osamenta en calma, en un cemiterio de aldea, hasta que deles no queda nada, ni dela. No escribieron tratados, no engañaron ninguna batalla, no tiraron a sus espadas no ley todo río rin, no sabían firmar era Así que, cuando o ancho mortal os fue a buscar o velorio, dejaronse ir. Como a sea voz de un cacique ancestral, paralizase a horta con una tranca. Hay mortos que no fan ruido Ni teñen frío bajo a manta de crisantemos e dejanse olvidar, empujando o tempo como se fose un carro arrastrado por una parella de bois Hasta que os seus nomes se esfiañan entre as partículas do ardos vivos. Xa ninguén ven poñerlles flores, Y e o can que os amaba ladra lleno medio do agro o calcio espiritual que es a última pegada que deixaron. Pero eu que veo las palabras por dentro, y o paxariño que as come a tachegar so oso y o rebaño de verbos que pasen no prado, como aquellas vacas de 1930 en tu gramática de neno subalterno. Cuando poño a lingüache do revés para la bala, e se ve perfectamente a costura do sufixo e do lexema, por onde empeza, o teu idioma que agateña por la gorxa, gorcha, raspando macas tuas unhas negras de blusa e mais de terra, cuando poño a lingüache por onde empeza, o pai no se vai do poema. Hay muertos que no fan ruido, e dejan se esquecer na su porción de infinito. Ti non. Ti agarraste a miña glote y arrancas toda lingüache, como cuando señor Manuel de parada extraía casmauso corazón do marrao y llevaleiraba las vísceras, e quedaba colgado de trave do patio aberto en canal palabra por palabra. Eu era nena, E remexía o sangue en un balde de zinc, estaba quente, había que batelo rápido para que no callase a lingüache y e o plasma pudiese pronunciarse. Hay mortos que no fan ruido y e dejanse esquecer su porción de infinito. ¡Tinón! Es la segunda vez que me aprendes a hablar. A primera estabas vivo e el idioma tenía que servir para las cosas de cada día. Las palabras decían exactamente lo que querías. O amor, amor, amazá, mazá. Meto a man no valeiro, e arranco a palabra espectral, miro a sus aristas, atraveso con meu corpo a sus esquinas, en no a sinto en asombro, como chove a chuzos no meu sangue quente, batidos en descanso para que non calla lenguaje y o plasma papá poida pronunciarse, e voume dentro de mim falar, cuatua tua porción de infinito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No lloréis, no lloréis. No me vais a odiar. Alguno lloró ayer, vuelve a llorar hoy. ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, eh, voy a hacer una. En principio íbamos a hablar ya. Voy a hacer una cosa para que os vayáis calmando mientras. Y. Eh, por aquí andaba alguien antes, no sé si se me ha ido ahora precisamente, que por la tarde me dijo, es el poema ese del tractor de tu padre y no sé qué, de una pegatina y entonces bueno, pues voy a, voy a leerlo porque, bueno, tiene mucho que ver con esto que estaba hablando ahora y bueno, pues para que la persona que hablaba del... yo creo que se ha ido qué desgracia, bueno eh, ah, eh, bueno, pues eh, cuando mi pe... Ayer os contaba precisamente bueno, el tema este de la, la maquinización y de que yo siempre digo que en, en nuestras aldeas natales fue edad media prácticamente, hasta mediados de los años 80, ¿no? hasta la llegada de, de los tractores, claro, y la maquinización eh, y el tractor llegó a mi casa al mismo tiempo que yo ¿sí? eh, nacimos el mismo año, un tractor Barreiros, precioso, rojo y mi padre eh, le pegó a cada lado del tractor dos pegatinas con dos tigres en actitud, además fiera, ¿no? Y entonces él decía que el tractor corría más por las pegatinas de los tigres. Eh, claro, yo de pequeña no me lo creía, ahora sí, ¿eh? Absolutamente. O sea, estoy convencida eh, porque creo en la magia simpática, ¿no? Entonces, eh, bueno, ayer con otra persona también hablábamos en un momentito así de Borges y entonces, eh, claro, Borges eh, tenía una gran pasión ¿no? por, por los tigres, a los que, a los que veía ya en, incluso en su ceguera. ¿no? Él decía que eh, el último color que no le desasistió de todo era precisamente el dorado ¿no? y ese dorado, esa, el, esa luz del tigre. Eh, claro, mi padre no tenía ni idea de quién era Borges pero lo peor es que Borges no tenía ni idea de quién era mi padre, ¿sí? Entonces, bueno, os voy a leer el texto en el que por fin reúno a Borges y a mi padre, que era lo que los astros debían haber hecho antes, ¿no? Eh, el poema se titula Zona Tigre y lo escribí poco después de morir mi padre, y yo pensaba eh, que quizás al morir mi padre pues iba a escribir un montón de elegías y una cosa así, muy, bueno, de plañidera. Pues no fue así. No fue así, entre otras cosas, porque mi padre era un hombre hipervitalista y, bueno, muy optimista y, por lo tanto, claro, no me dejó escribir. ¿Cómo se va a escribir una elegía a un tigre? ¿No? No, no se puede hacer eso. Entonces el poema que escribí poco después de morir él se llama Zona Tigre y es precisamente una contra elegía, claro. Y dice así: No sé dónde me anda el. Bueno, no se puede escribir una elegía a un tigre. Cuando Borges buscaba o tercero tigre, aquel que no está no verso, en un eo tigre real, ni eo tigre da su metáfora e do símbolo. ¿Acaso intuía él, desde una casa de un remoto porto de América do Sur, que omeu Progenitor estaba en ese intre, acabando de pegar o debucho de un tigre en no seu Tractor Barreiros, Lu 3748 comprado a prazos de pobreza un año antes de meu nacemento? No se puede escribir un elegía a un tigre. Criatura que collía a tierra coas maus que arrancaba abono das cortes como a quien tira de una estrella un picaño celeste todo fereza, todo furia sen más cultura cada tigre o inmenso saber natural da supervivencia, do amor do sangue. Suamente o rezar a un deus ignoto una vez quién sabe a qué deidad de comunal se dirigía arrodillado no cortello para que nacese a fin o becerriño de o limoco ancestral da placenta que ainda me rodea cuando escribo pequeño labrego de sumatra veloz por entre cañotos de millo, distribuindo presadas de mineral sobre dohumus para hacer medrar a ferroia os nabos o trigo as favas o centeo a tu afilla alucinada sente, como o picón do seu espíritu se tingue de rayas negras y e amarelas, como una lengua de lume lambio forno, ella arden las papilas gustativas, y o ceo do seu padal, e ceo que vas después da morte, non se pode de la muerte, porque no se puede de sheito ningún escribir un elegía a un tigre. Ni siquiera mente humana concibe a su morte ante la eterna imagen de su elegancia entre espigas. Cuando a herba do agro llega ta cintura, en onde das corrido, cuando percorre as leiras os tosháis os campazos da su propiedad según a mala herba, según a silva, na absoluta perfección da zona tigre, que traballa de xeonllos que acariña tomates y asenta garabullos que llegan a atmósfera para guiar as favas, y en mazairas, cua su apel denegrida por los astros, límpida, lavadas en xabón mil veces por la lluvia, tocada por la graza do granizo, iluminada por lo lóstrego sutil que sólo resplandece en agollada do verdadero tigre, aquel que no está no verso, ni es tigre real, ni o tigre da la metáfora e do símbolo, e que Borges morreu sin conocer. Pero intuío desde una casa de un remoto porto de América do Sur, justo no entra en que o meu progenitor pegaba de bucho de un tigre no seu tractor Barreiros Lube 3748, comprado a prazos de pobreza un año antes d'o meu nacimiento. non se puede escribir una elección a un tigre. Muchas gracias. Eh, son las 2 y 2 minutos. Seguro que te des un montón de fame, pero bueno, algo charlaremos. Entón... ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis ir a comer? ¿Que hablemos mientras picamos algo? Como queráis. Hola. Hola, amiga. Hola. Escuchándote, eh, ¿has pensado alguna vez, te ha venido a la cabeza, cómo, si serías poeta... Si hubieras nacido en otro sitio, imagínate un pueblo más grande, ya no hablo de una ciudad, que eso llevamos a otro extremo, sí. pero es que te escucho, esos detalles solo lo puede contar alguien que los ha vivido. Gracias por la pregunta. <risa> Eh, tiene una respuesta difícil, probablemente. Muchas veces he pensado no en la idea de haber nacido en otro lugar, pero sí en la idea de haber nacido en otro tiempo. En ese lugar, pero en otro tiempo. Y, y probablemente de haber nacido en otro tiempo, quizás hubiese sido una poeta popular, ¿no? Eh, porque yo creo que desde niña tenía una enorme fascinación por la música, por el ritmo. De hecho, bueno, ayer expliqué un momentito en el recital que mi primer contacto con la poesía desde luego no fue, en fin, por, por el libro, ¿no? sino eh, a través eh, de la oralidad. ¿no? Yo recuerdo muy bien, era muy pequeña, todavía no iba al colegio, por lo tanto tendría unos tres años. Y estaba con mi madre mientras ella hacía la cocina, ¿no? hacía la comida al mediodía. Y ella a veces recitaba romances tradicionales, ¿no? pues, eh, romance de las tres cautivas, de la avena mar, avena mármoro, de la morería, todas estas cosas. Y yo tengo el recuerdo de pedirle insistentemente a mi madre... Muy insistentemente, creo. Eh, ella se acuerda muy bien. Es un poco pesada con eso. Eh, pedirle que me, que me repitiese aquellos romances tradicionales que ella había aprendido de su madre y de su abuela, es decir, esa, esa transmisión de las mujeres, ¿no? Eh, luego mi madre sabía algún otro poema que había aprendido en aquellas escuelitas del franquismo a la que fue muy poco, por cierto pero algunos sabía, bueno, el de Margarita de Baile, por ejemplo, de Rubén Darío que a mí me fascinaba, porque imaginad que pensad que en mi casa había pues, un rebaño de vacas, claro, pues no sé, unas siete o ocho vacas pero en el poema Rubén Darío habla de un rebaño de elefantes que se pasean a la orilla de la mar claro el exotismo, un rebaño de elefantes. aquello me, me tenía fascinada, claro. Pero era, yo creo que era sobre todo la musicalidad, el ritmo, ¿no? Lo que me lo que me atraía. Y por lo tanto siempre pensé que, claro, de haber nacido en otro tiempo, quizás hubiese sido, bueno, pues una de tantas poetas populares anónimas, ¿sí? creadoras anónimas que, pues, es, que no han pasado la historia porque pertenecían, claro, al bando de los subalternos. ¿Mm? Claro, del que vengo. Eh, y el tema es que, como he nacido en este tiempo, pues ha habido la posibilidad de, claro, de la escolarización y de los estudios superiores. Y eso ha propiciado, claro, pues eh, en el colegio, claro, pues uno de los primeros libritos que, que teníamos, pues me acuerdo en, en primero de EGB, yo todavía soy del EGB, claro, eh, pues era un librito de lecturas. Eh, que precisamente traía un montón de romances tradicionales. Como en mi casa no había libros, es, lo que digo en el texto de que no había ni diccionario era tal cual. ¿sí? No, no había ningún libro. Yo solo tenía los libros de texto de mis hermanos mayores. Entonces, bueno, aquel librito de primero de gm para mí era un tesoro, claro, con los romances tradicionales. Me los aprendí todos, claro. Y entonces andaba por el balcón de casa recitando aquellos. Bueno, y algunos de los... Luego, cuando aquellos se me acabaron, porque ya los había todos, fui a los libros de texto de lengua española, de mi hermano mayor, a buscar fragmentos, claro, venían los típicos ejemplos de, bueno, pues un fragmento de Espronceda, otro de Rosalía, otro de... entonces me, me aprendí fragmentos pensando que eran poemas enteros, claro. Entonces, sabía trocitos, bueno, de la canción del pirata, otro trocito de otro... Bueno, eh, y luego eso se me acabó también ya me lo sabía los fragmentos por eso también amo la arqueopoesía ¿no? porque es el fragmento, la ruina lo que queda, lo frágil ¿no? y llegó un momento eh, en torno a la edad de ocho años más o menos en aquel verano de los ocho años pues yo estaba completamente desasistida literariamente y tenía mucha sed eh, entonces decidí con una libretita que había comprado que me parecía muy mona la libreta así como para algo importante decidí que ya que se me habían acabado los poemas eh, pues dije, pues los hago yo y así no se me acaban nunca y ciertamente no se me han acabado ¿no? entonces eh, me iba todas las tardes de aquel verano allí al fresco a una a una fuente que tenía unos álamos y tal y allí me puse a, a practicar los tipos de estrofa ¿eh? muy, además muy en fin, muy rigurosamente siguiendo el libro de texto de mi hermano ¿no? entonces bueno, pues así se hace una cuarteta así se hace un tal, luego llegué al soneto ya, imagínate y, y, bueno, lo que buscaba era, claro, era la música. Y, y, bueno, lo hermoso de ese proceso es que, eh, bueno, en mi caso, claro, la, la poesía era una necesidad. ¿Me estoy del tiempo? ¿Me habéis cortado el sonido ya. No. Una vez en un encuentro de mujeres rurales empecé a criticar a los políticos que estaban allí porque se habían ido sin escuchar a las mujeres rurales y, y me cortaron el, el micro. Entonces a, venía con mucho miedo a este foro de ruralidades porque tengo el, el eco del trauma todavía, pero esta vez no, no, me ha portado bien y no ha pasado nada. Eh, no sé por dónde iba ya. Ah, bueno, nada, que, que la poesía llegó claro, como una necesidad y, y desde la carencia, ¿eh? porque desde la carencia ya sabemos todos los que vivimos en el rural y ejercemos la poesía profunda ¿no? eh, que, que en el fondo en muchas ocasiones actuamos precisamente desde la carencia y para, y para solventar esa, esa enorme sed, ¿no? Entonces, bueno, yo aprovecho también desde aquí para felicitar a muchos de los que estáis aquí, de las personas que estaban ayer en el público, pues desde luego, desde luego sois, en fin, eh, personas que ejercéis en la práctica, claro, la poesía profunda, intentando salvar un mundo que el poder o los poderes se empeñan en borrar del mapa. Eh, entonces, yo creo que es una lucha verdaderamente titánica, en muchos momentos romántica, absolutamente en el mejor sentido de la palabra, pero que no, que no podemos abandonar, sino eh, seremos como la pobre tribu de los atures, eh, vencida, y cuyo único hablante pues, será un pobre papagayo que repita de manera inconsciente unas palabras que no existen. ¿no? O sea que bueno pues también quiero desde aquí agradeceros el enorme trabajo, por supuesto... En fin, tengo aquí a, a Ushio ¿no? y, y a mi premontaña. Yo soy de la premontaña del Caurel, claro, y, bueno, y ese es mi, mi referente, claro, de, de resistencia y de, y de combate. Porque No dovico do bico sigue cantando Paxariño, No dovico do bico dobrelo, que es un poema de Ushio No ¿Las dos y diez? Yo tenía un comentario. Ah, sí, Dime. Eh, ayer cuando empecé a escucharte tuve que grabar el audio y mandárselo a un amigo gallego porque él vive un poco con el, la desazón de que todo lo que sus padres hicieron para ese ascenso de clase, esa idea de tener un, un techo, de, de, ¿no? de que tenga una profesión bajo techo... Eh, lo que hizo es que cuando él volvió de la universidad ya no hablaban el mismo idioma y entonces generó una distancia insalvable hasta el día de hoy y me pareció como que... Bueno, tú has tenido una herramienta para unir esos dos mundos y tuve que raptar tu poema y enviárselo no casi como con una especie de... ¿no? de, de de perdón a sí mismo y de formas de entender que es efectivamente una brecha que se está viviendo y, y que hay gente que, que está sabiendo salvarla. ¿no? entonces Nada, agradecerte eh, ese esfuerzo. También el tema de... Mm, quería hablar sobre ello, pero ya lo has mencionado tú como biopoesía. ¿no? Me parece también como esta mirada que tienes tan transversal de utilizar eh, lenguas ¿no? Que, es que pertenecen supuestamente a otro campo que no es el de las artes y que es el del campo y que es el de la ciencia y describe muy en profundidad eh, muchas emociones que a veces con otras palabras no se llega medio fenómeno fan, te estuve buscando para darte las gracias, no me suele pasar pero ya he tenido la oportunidad bueno, Gracias much, Muchísimas gracias, ahora no sé qué decir claro, con, con esto Bueno, eh, miren, en efecto, esa, esa brecha, claro que se crea y precisamente es una enorme paradoja porque, claro, ellos lucharon para que sus hijos tuviesen, claro, eh, estudios universitarios, no se quedasen en el campo, etc. De hecho, yo siempre pensé que mi padre odiaba el campo, porque desde pequeños nos, nos inculcaba muchísimo eh, «Tedes que estudiar, eh, tedes que estudiar, no vos quedes aquí, no me des que eu vuelvo mollado, eh, todo trabajo». Claro, y yo pensaba que, que, que estaba horrorizado, claro, con su trabajo y que quería librarnos de esa especie de infierno. Y poco antes de morir, eh, un día así hablando con él, me dijo que si volviese a nacer, le gustaría volver a ser agricultor. Claro, cuando dijo aquello, eh, bueno, a mí, en fin, no sé cómo explicar, pero <ríe> creo, que, creo que me dejó en paz para el resto de mi vida. ¿no? Eh, es decir, que él, en realidad nos lo decía porque consideraba, claro, que sobre todo... Porque ellos que no habían tenido acceso al saber académico, digámoslo así, o a la mal llamada alta cultura, claro, ellos querían eso para, para sus hijos, como cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos, claro. Entonces hay que, bueno, quizás ponerse en ese lugar también ¿no? del padre o de la madre para, para cerrar, cerrar esa brecha. Eh, todas las brechas se cierran con lo mismo, con amor, nada más. O sea que, bueno, cuando yo escribía eso, el padre ancestral y la hija posmoderna sentados juntos al pie de un peral, ¿de qué hablan, en qué punto de la historia se reencuentran? Pues el, el punto de la historia en que se reencuentran, luego yo hablo de la, de la genética, ¿no? Y, y hablo de la, también de la historia familiar. Bueno, el lugar no deja de ser esa genética, claro, no deja de ser el amor, por mucho que uno luego pues, haya hecho estudios, haya ido por ahí, eh, haya escrito libros. Por muchos libros que escribamos, yo sigo siendo la hija de, de, de Jaime de la Casa de Pescado de Vilarmán. Eso, es, eso es lo que soy realmente. Y respecto a lo que, lo que decías del, del lenguaje, eh, así como creo que, que esas dos culturas, ¿no? la cultura eh, del campo y la, la cultura académica, pues pueden confluir y encontrarse de manera natural. Claro, en mí se encontraron de manera muy natural. Venía de una y fui hacia la otra, por lo tanto, se encuentran de manera no jerárquica, ¿eh? porque conviven al mismo, al mismo nivel. Eh, creo que los lenguajes están llamados a lo mismo. ¿sí? Es decir, que, que convivan al mismo nivel, y sobre todo en la palabra poética, porque la palabra poética es todo. Eh, y la poesía, yo siempre lo digo, para mí, esto en las clases intento no decirlo, yo soy profesora de lengua y literatura y claro, cuando llego al tema de la poesía, bueno, a veces me dan muchas ganas de, no sé de arrancar la página o alguna cosa de estas, pero bueno, por respeto a los autores del libro de texto no lo hago, por supuesto pero claro, siempre aparece como un género literario más, claro yo para nada pienso eso, claro en absoluto, no, no lo considero así eh, y siempre digo que que la, claro, la, la poesía está mucho antes del texto escrito, mucho antes, precede al texto escrito y tiene que existir como un modo de sensibilidad, de dulzura y, y es una mirada sobre el mundo y que hay muchas personas que son poetas muy profundos que tienen esa mirada sobre el mundo y sobre lo que nos rodea y que quizás nunca escribirán un verso, pero en su día a día sí se comportan ¿Eh? de manera poética creo que aquí hay muchos de esos eh, luego también es cierto que puede haber gente que escribe poemas y muy correctos, probablemente y a lo mejor no son muy poetas ¿eh? pero bueno, esto ya, es otro, esto ya es para otro asunto ¿sí? para otro tipo de foro quizás pero bueno, muchas gracias por las preguntas, por tus palabras mándale saludos a tu amigo y dile que, que la brecha se cierra con amor y ya está, que se quede tranquilo ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. Eh, yo quería preguntarte, porque escuchándote ayer también y hoy, me llama mucho la atención cómo eh, resignificas y reembelleces de alguna manera algunas palabras, como por ejemplo, boñiga, que escuchándote para mí ha tenido como una belleza que nunca había encontrado en esa palabra, ¿no? Muchas otras también, como por ejemplo, el cerdo abierto en canal, la sangre tibia, las serpientes y las lagartijas bebiendo de la humedad, eh, son cosas que me llaman la atención porque yo que he vivido aquí en Navia muchos años y ahora, bueno, luego me fui a la ciudad y ahora eh, rehabito un poco el rural eh, en Lugo, en La Ulloa. Eh, busco también de alguna manera un poco en ese proceso de, poético del día a día y encuentro muchas veces la belleza en, en cosas que... Durante mucho tiempo creo que han estado sobre todo proscritas en términos de belleza y ahora sí que consigo encontrarlo. Y escuchándote a ti me llama también mucho la atención y me gustaría saber un poco, eh, literariamente, si siempre han significado para ti eh, lo que tú nos cuentas que te significan ahora, ¿no? estas palabras... ¿O si ha sido un proceso largo y en el momento de encontrarte a ti como poetisa tan acompañado, cómo las has descubierto un poco y cómo las has resignificado? No sé si me he explicado sí, más sí, o menos. Sí, perfectamente. Pero... Muchas gracias. Yo creo que te contestas a ti mismo, en realidad es que ya sabes la respuesta. ¿eh? <risa> Porque tú ya estás en el proceso. Entonces, claro, yo creo que mmm, eh, poéticamente, no literariamente, ¿eh? poéticamente siempre he visto esa belleza claro he visto siempre la belleza circular de la boñica allí recién ¿eh? <ríe> recién creada siempre me ha gustado y el olor porque además me retrotrae claro a momentos de la infancia y a, en fin, a una memoria íntima ¿no? es decir que en realidad pues eso hasta la caca de la vaca sí tiene su belleza por supuesto lo que pasa es que hay que reeducar la mirada Claro. y en la reeducación de la mirada viene quizás luego en ese segundo proceso la reeducación en, la, en lo literario es decir, yo ya percibía esa belleza pero me parecía, claro, leyendo a y que yo todo lo que leía, ¿cómo voy a poner? no, pues una bosta, claro o poner que mi padre se cagaba en Dios porque se le había trancado una pieza ¿no? en, el, en la empacadora ¿no? de, la, de la hierba cuando escribí eso, de hecho Tuve un momento así de... ¿qué estoy poniendo aquí? Pero es que él se había cagado en Dios en aquel momento. Entonces, no podía traicionar ¿no? El, el hiperrealismo del texto. ¿sí? Yo siempre digo que mi escritura bebe mucho en el irracionalismo y en el surrealismo, en la, en, en la vanguardia, pero luego es hiperrealista. ¿eh? No miento nunca. ¿eh? Entonces, eh, ahí sí hay un proceso, claro, de asunción eh, y de limpieza profunda del lenguaje y de libertad, sobre todo, de libertad profunda. Eh, que creo que no se puede ser poeta si uno no intenta, por lo menos, aunque el mundo nos lo pone muy complicado, claro, pero por lo menos hay que intentar ¿no? eh, ser libres y, desde luego, en un lenguaje, por supuesto, claro. No sé si te he contestado. Muy rápido. Eh, primero, infinitas gracias porque me has vuelto a, a, a emocionar esta mañana, ahora mismo. Y, y solo una pregunta, a lo mejor una pregunta indiscreta, pero la voy a hacer porque no me quería ir con esta duda. Para escribir tienes que seguir buscando un rincón con esa fuente y ese bosque de álamos o puedes improvisarlo en cualquier sitio. Esa es la pregunta. Nada Muchas gracias. gracias. Bueno, desde luego la imagen de meterme en el tronco del castaño, que lo hacía mucho, para gran escándalo de cierta parte de mi familia, porque decía dónde vas, te metes allí, va a aparecer un bicho o un hombre. Yo lo del hombre no lo entendía porque yo tenía 12 años o así cuando hacía aquello y decía, si aparece un hombre, ¿qué? Yo estoy metida en el tronco del castaño, le digo hola y sigo ¿no? escribiendo. Bueno, eh, pero claro, pues puedes imaginar que era una niña un tanto extraña en aquel contexto, muy hipersensible, claro. Eh, muchas veces caminaba por allí, bueno por algún pequeño sendero y muchas veces pues, ponía la mano encima de las piedras de las paredes. Porque me parecía, yo creo que era un poco animista, ¿no? eh, porque me parecía que si ponía allí la mano, eh, pues quizás podría sentir, yo qué sé, la energía de algún antepasado que hacía 300 años había pasado por allí y había puesto su mano. Ahora, ahora pienso que igual sí, ¿eh? que también como las pegatinas del tractor pues esto funciona de ese modo ¿no? eh, y bueno, cuando era pequeña hacía ese tipo de, de rarezas ¿no? de escribir allí en la fuente o dentro del tronco del castaño, etc. Eh, bueno, en la vida adulta no puedo ir todo cuanto quisiese a meterme al tronco del castaño entre otras cosas porque ya se han secado casi todos eh, lo, lo único que necesito es, bueno pues una habitación propia, ¿no? como decía Virginia Woolf, esto sí, claro. Entonces, normalmente, bueno, pues escribo por la noche, claro, después de acostar a mi hija y ahí empieza mi tercera o cuarta vida, como empieza la vida de muchas otras mujeres, ¿no? Trabajadora, madre, hija, que también a veces tiene que atender a su madre y, bueno, pues los mil quehaceres del día a día y, bueno, pues a veces... Eh, aparece esa tercera o cuarta vida, a veces, no todos los días, ni mucho menos. Eh, lo que me sucede para escribir es que yo mmm, noto algo físicamente, es algo verdaderamente muy fisiológico, tengo una necesidad física realmente de, de escribir. Eh, puedo quizás apartarlo un día, o dos, o tres pero al cabo de unos pocos días aquello se agolpa y cada vez es una necesidad más imperiosa. Entonces busco ese huequecito normalmente nocturno, eh, esa soledad y ese silencio, un silencio relativo. Yo casi siempre escribo escuchando, escuchando música, no con música de fondo, escuchando, escuchando música. Y creo que ese ritmo y esa belleza probablemente me conectan con algo que no tengo ni idea de lo que es y ojalá no lo sepamos nunca, claro, y, y a partir de ahí surge algo que nunca sé lo que va a ser y claro, esa es la maravilla de la creación, que es verdaderamente una creación, ¿sí? que surge de la nada y siempre es una revelación y siempre trae una música. ¿eh? Dice Antonio Gamoneda que la poesía es un, es un pensamiento con ritmo, ¿eh? Eh, estoy completamente de acuerdo con él, por supuesto. Es un pensamiento que llega, eh, una revelación con ritmo, claro. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hambre tenemos todos? Si no, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, de verdad.